secundaria en el año 2070. En todo el mundo se han perdido los derechos y libertades. Los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948, los de la Constitución Española de 1978, son algo olvidado, incluso perseguido por las leyes de la ignorancia. Sí, amigas y amigos, el mundo se ha sumido en la total ignorancia. Vamos, que los humanos se han vuelto idiotas y han permitido que regímenes dictatoriales se alcen allí donde antes había democracia. ¡Quieto! Ponlo encima de la mesa. Venga, los dos, a la calle, fuera, al director. Ese tipo de cosas no se pueden tolerar. ¡Vamos! ¡Largo! Maestro, porque tengo dos puntos menos? Porque era una chica. Sí, pero lo hemos comparado y son iguales. Sí, pero tú vas a terminar limpiando en tu casa. Sabe perfectamente que está prohibido el uso del móvil. Venga, al rincón. Tomo, para aprenda lo que tenga que hacer. ¿Qué le pasa? Que no va a la escuela. ¿Por qué? Porque sus padres no tienen dinero para pagárselo. Ah, déjalo. <risa> <risa> hizo? Vete a tu país. Tengo derecho. No, tú aquí ya no tienes derecho. ¿Sí? Sí, perdona. Hola, días. ¿Sí? sí, pasa. Mira, que acaban de llamarme. y Mi mujer está en el hospital, no sé exactamente qué ha pasado. Y bueno, como lo tenemos a 30 minutos, pues me gustaría acercarme y ver qué pasa. Ya, pa, ya te digo, en menos de una hora estoy aquí de nuevo. ¿De verdad no me vas a dejar? Pero dime algo, por favor. sé es que... Si sabes que yo siempre vengo, ¿qué hago? ¿Entonces puedo ir? ¿Sí si van a ser, nada de tiempo, si, si sabes que yo cumplo, que yo voy a volver enseguida. Se suele informarme. ¿Puedo? ¿No, no puedo? Se acabó. Estoy cansado ya de tanta historia. Así que, por favor, a trabajar. En este centro es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Entendido? Así que, por favor, fuera. Perdón. Me parece que tengo un poco de cielo. ¿No se podría, por favor, irme a dormir a mi casa? A ver si le Vamos a ver. Tienes un montón de informes que entregar, más de 60 alumnos. ¿Tú crees que tú puedes irte a tu casa así tan fácilmente? Ya, no sé, de verdad, mira, es que los tengo casi terminados, te prometo que mañana van a estar. Pero, pero es que llevo, llevo un mes sin pasar por mi casa, tú sabes que tengo mis niños chicos, que quiero estar con ellos un ratito. Tus niños verde. también, están a gusto, <coughs> déjalos que estudien. No puede ser, tienes que terminar pero... tu trabajo. Pero, pero, es que... Como entiendo. siga así, te recuerdo que como siga así, te va a quedar un mes <coughs> más sin calar. No, no, por favor. No, no. No, vale, sí, vale, vale. No, escúchame. Sí. Si quieres descansar, vente, que aquí tiene el dormitorio. Vale. Venga. vale, perdón. Guárdalo, guardadlo. Os voy a denunciar. Sé que lo habéis colgado en la denunciación y eso está prohibido. Señor Fitzgas, señor abogado, ¿están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Traigan al preso. ¿Quieres algo que decir? Señor abogado, hemos quedado en lo que hemos quedado. Es culpable siempre, la ley es incumplible. Te condeno a cadena perpetua por robar un agarre de ¿Qué? ¿Cómo se han quedado los cuerpos circos? ¿Helados? ¿A que sí? Pues eso es lo que tiene la ignorancia. Que si no la combatimos con la educación, podemos olvidar lo fundamental e importante. Nuestros derechos y libertades. Los derechos hay que conocerlos y defenderlos. Un derecho no conocido es un derecho perdido. Ahora les dejo con la realidad de un centro intercultural que al igual que el resto de los centros educativos, se trabaja por y con los principios de los derechos humanos y la Constitución Española actual. Aquí educamos para crear un mundo donde haya mucha más paz, igualdad, libertad, por un mundo mucho más justo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La norma relativa a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral, sin ser sometidos a tortura o a penas inhumanas o degradantes. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud la trata de esclavos y está prohibido. Todo, toda persona tiene un, tiene un derecho social que le garantice eh, los derechos humanos. España es un Estado social y democrático que tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 25. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, asistencia médica, vivienda, eh, vestida, servicios sociales básicos. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Artículo 21. Derecho a participar, a participar directa o indirectamente en el gobierno de tu país. El castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles deben conocerla y tienen el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Los extranjeros gozarán en España de la libertad pública que garantiza el presente del título. Artículo 15. Derecho a tener una nacionalidad y cambiar de nacionalidad. Artículo 14. Derecho al asilo en cualquier país. Artículo 26. Derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Artículo 19. Derecho a la libertad de opinión y expresión. Se reconocen y protegen los derechos. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción. Artículo 18. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Se garantiza la libertad ideológica y de culto de individuo y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones. Que es la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y la religión. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos de que este título otorga a todos los ciudadanos. Todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Artículo 20. Derecho a la libertad de asociación y reunión. Artículo 29. Toda persona tiene de, de vara con respecto a su comunidad. Artículo 12. Derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Artículo 24. Toda, toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. El alumnado de Diego Francisco Montoya, de la N. de Daza, proclama durante 40 años la Constitución Española y durante 70 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido la luz que nos guía. Ambas son la antorcha de la dignidad, la igualdad y el bienestar, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los derechos proclamados en ella se aplican a todas las personas, sin distinción de nuestra raza, nuestra creencia y sin distinción alguna. Los derechos humanos son universales y eternos. Nuestra Constitución se fundamenta en los derechos humanos y la base de nuestra democracia. Gracias a todas las personas que defienden los derechos humanos y de nuestra Constitución. Hoy más que nunca tenemos que defender estos principios frente al odio, al racismo, la intolerancia y la represión. Defendemos los derechos humanos de todas las personas, de todo el mundo. Defendamos nuestra Constitución por el bien de la democracia. ¡Viva, viva los derechos Derecho humanos y viva, y viva la, Constitución. la Constitución! Yo con la Constitución. Yo soy la Constitución. Felicidades, Constitución. Nosotras con la Constitución. La Constitución. El día es constitución. Somos, ¿Somos la, la constitución? constitución. ¡Viva la constitución!